a todos, gracias por acompañarnos una vez más en el estudio de la Escuela Sabática Universitaria y esta semana lleva por título Jesús, nuestro hermano fiel. Y el día de hoy me encuentro acompañada de tres personas muy especiales a quienes voy a pedir que se presenten y además de sus nombres voy a pedirles que también nos comenten quién es su personaje favorito de la Biblia. Pastor. Soy Cristóbal Teixeira Francisco, pastor de Angola y mi personaje favorito es José. Mi nombre es Virginia Beth soy estudiante de odontología y mi personaje favorito es Daniel. Mi nombre es Jair Delgado Gutiérrez y soy capellán en ciencias estomatológicas y mi personaje preferido es Moisés. Y yo soy Frania Brígido y mi personaje favorito de la Biblia es Ruth. Y vamos a dar comienzo a este repaso de la Escuela Sabática, sin antes pedirle al Pastor Texeira que nos dirige en una oración. Ok, oremos. Padre nuestro que estás en cielo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de podermos estudiar tu palabra. Permita que a través del Espíritu Santo podamos entender y poner en práctica y que pueda servirnos para edificación de nuestra vida espiritual y de las personas que nos están acompañando. En Jesús. Amén. Gracias, Pastor. Bueno, pues esta semana tuvimos una lección muy interesante. Y quiero comentarles un poquito, vemos que en el libro de Hebreos, uh, en los capítulos 1 y 2, hay varias comparaciones y varias características que podemos ver de Jesús. Por ejemplo, una que me llamó la atención fue que en Hebreos 1, en el versículo 5, dice Jesús, Dios dice acerca de Jesús, mi hijo eres tú. Pero por ejemplo, en el capítulo 2, uh, Jesús al referirse de los hijos de los seres humanos, dice que son los hermanos de Jesús. Entonces hay muchas comparaciones así interesantes y um, el día de hoy vamos a estar estudiando una en específica en el que se llama a Jesús como nuestro hermano fiel. Y si nos remontamos un poco a la historia, um, había muchas situaciones en el pasado en el que la gente um, llegaba a un momento en su vida en el que quizás uh, la pobreza llegaba a sus vidas y perdían tierras o cosas así. Y había una ley en específico. Pastor, le gustaría comentarnos cuál es esa ley? Así es. Saben que la ley de, Mo de Moisés estipulaba cuando una persona empobrecía o se quedaba sin dinero pues tenía que eh, esperar un tiempo para poder otra vez recuperar sus bienes. Y esto se conocía como el jubileo. El año del jubileo era cada 50 años. Así que eh, esta era una forma en que el rico no fuera tan rico y el pobre no fuera tan pobre. Así que esa ley era eh, aplicada al hermano. O al pariente más cercano. Pero 50 años eran muchos, ¿no es cierto, Pastor Texera? Claro que sí, cómo esperar 50 años. Y, y en medio de esto, había una cápsula en que un pariente cercano, un familiar cercano a esta persona que, que está en esta condición del jubileo, el pariente cercano lo podía rescatar sin tener que esperar los 50 50 años eh, porque este pariente garantiz garantizaba que se hiciera justicia en caso de, de, de su familiar entonces eh, vemos que esas leyes se cumplían y si no hubiese un pariente remidor y, y ni hay, como después de 50 años había también la ciudad de refugio donde estaban los sacerdotes que se encargaban de cuidar a estas personas para que ellas estuvieran protegidas también y saben si lo llevamos como a nuestros hechos ahora nosotros cuando entramos en pecado caímos en una deuda súper grande nos emprovecimos totalmente y nadie podía pagar esa deuda sin embargo en Hebreos 2 nos menciona que somos hermanos de Jesús así que Básicamente nosotros, eh, Jesús se convierte en nuestro familiar, nuestro pariente más cercano. Y es así como él puede redimirnos. No tenemos que esperar al año del jubileo o algo así, sino que nuestro pariente más cercano, ya está listo para que nos ayude a librarnos de la esclavitud que tenemos como pecadores en Satanás. Jesús se vuelve nuestro pariente más cercano y nuestro Redentor. Así es. Y es muy bonito saber que él decidió eso. Y otra cosa que se menciona en Hebreos 2, versículo 11, es que él no se avergonzó de llamarse nuestro hermano. Él no dijo, no quiero recibir ese título. Él se sintió incluso halagado por poder llamarse nuestro hermano. Y hay un caso eh, que se menciona de la vida de Moisés. Sabemos que él tuvo un nombre importante porque era llamado el hijo de la hija del faraón. Era... Era poderoso incluso se dice que el mismo faraón quería que él gobernara Egipto. Entonces imagínense, pero él decidió o optó por identificarse con el pueblo de Israel. No le importó quizás que lo maltrataran o que le dijeran cosas feas, sino él decidió uh, eso. Y hay una cosa que... Um, que nos identifica con eso y quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que nos pide Dios a nosotros? Así como a Moisés, a él no se avergonzó, ¿qué es lo que nos pide Dios a nosotros? Bueno, eh, Mateo 10, 32 y 33 nos habla acerca de que debemos confesar eh, su nombre delante de los hombres. Es decir, debemos nosotros identificarnos con Dios, no importando las consecuencias no importando el rechazo, no importando tal vez ciertas limitaciones que aparentemente eh, nos limitan, pero si, si la pensamos bien, eso que nos limita aquí nos va a ser ilimitados en el cielo. La gloria de Dios, la eternidad. Así que qué maravilloso es poder confesarlo delante de los hombres. Claro que sí, y hablando de hebreos, eh, como hemos estudiado anteriormente, el pueblo de los hebreos había aceptado a Cristo como su Redentor. Sin embargo, ellos después de un tiempo habían sido perseguidos, maltratados, habían sido quizá rechazados de su círculo de amigos. Y Pablo en este libro de hebreos, que igual lo podemos aplicar en nuestra vida de hoy, los invita a retener la profesión de fe, a no avergonzarse de llamar hermano a Jesús, pero no solo llamarlo nuestro hermano fiel, Sino de hecho nos invita a ser como Él Para que cuando las personas que nos vean quieran estén, Y estén cerca de nosotros Ellas también quieran conocer a Jesús Es, es cierto, Jesús no, no se avergüenza de, de ser nuestro, nuestro hermano Y tampoco se avergüenza de llamarnos de, de sus, sus hermanos Porque en realidad nosotros tenemos una deuda contra el pecado. Y el único que puede pagar esta deuda es Jesús. Y Él se identifica como nuestro hermano. Qué hermoso. Así es. Creo que este segmento nos ha dejado una lección muy importante del amor de Dios. Cómo Él tomó esa posición de llamarse nuestro hermano y nos redimió y nos salva de esa opresión que tenemos de, en el pecado. Así que creo que eso podemos concluir en esta sección. Y vamos a ir a una pequeña pausa pero uh, vamos a volver, así que los invitamos a que se queden para la próxima sección. A Cristo se le describe como muy superior a los ángeles. De hecho, se lo presenta como la expresión exacta del propio ser de Dios. Por lo tanto, es digno de adoración, según el primer capítulo de Hebreos. Posteriormente, el segundo capítulo lo describe como hecho inferior a los ángeles por un tiempo, Compartió plenamente el destino de sus hermanos humanos al participar de carne y sangre y el sufrimiento que esta experiencia conlleva escrito en Hebreos 2.14. El hijo se introdujo tanto en la esfera humana que abrazó la mortalidad, en contraste con los ángeles que no enfrentan la muerte. Lo que Cristo logró le permitió llegar a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2.17 Gracias por quedarse con nosotros en este estudio tan interesante del Libro de Hebreos, donde nos presenta a Jesús como nuestro hermano fiel. Y vamos a continuar. Y en el segmento anterior vimos que Jesús adoptó nuestra naturaleza y de esa manera Él pudo representarnos y morir por nosotros. Y creo que este es el fundamento del plan de salvación, que Jesús vino a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar. Pero hay un concepto en, el, en un versículo que quiero que Vicky le dé lectura. Claro que sí, vamos a leer Hebreos 2.14 y pongamos mucha atención a lo que dice el texto. Dice, así que, por cuando los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de él la muerte, esto es, al diablo. Muchas gracias Vicky. Um, hay un concepto por detrás de la expresión carne y sangre, y sangre. Eh, este concepto enfatiza la fragilidad, la condición humana, la falta de entendimiento y en otras palabras la expresión carne y sangre está diciendo que Jesús era 100% humano, que Jesús asumió uh, uh, la naturaleza humana y, y, y eh, no, no que solamente se parecía, sino que era un, un, un humano pero también hebreos afirma que era diferente a nosotros con respecto al pecado no que si sí eran humanos sin embargo no cometió pecado era diferente a nosotros eh, y, y, y en segundo lugar Jesús tenía esta naturaleza humana que era santa inocente sin mancha apartada de los pecadores. Hebreos 7, 26, nos, nos, nos ayuda a entender este, este concepto. Estos textos que acaba de mencionar el pastor son muy importantes, porque manifiesta que era semejante, pero también diferente. Semejante en cuestión de... era carne, era sangre, pero era diferente también en cuestión de santidad. Era 100% humano, en otras palabras, pero también era 100% divino. Y ahí la, el misterio, ¿no es cierto? El misterio de la encarnación. ¿Cómo fue posible esto? Pero la Biblia lo declara así, lo menciona, lo da por hecho, no lo explica, pero podemos entenderlo a través de la fe, que esto era una realidad. Pero esa santidad, esa eh, sin pecado, fue lo que hizo efectivo nuestro plan o el plan de salvación para beneficio nuestro. Así que es una gran ventaja. Así es y es interesante porque aunque Jesús estuvo en la tierra sin pecado aún así sufrió y él aprendió a obedecer a través de ese sufrimiento. Y es un concepto interesante porque ¿qué función tenía ese sufrimiento en la vida de Jesús? ¿Cuál era el motivo de ese sufrimiento? Claro que sí, la lección nos mencionaba que Jesús fue perfec perfeccionado en el sentido que estaba siendo equipado para ser nuestro Salvador. Sí, así es. Y, y esto me recuerda a Hebreos 2, 10. Dice, eh, yo tomo lectura y ustedes que nos acompañen pueden seguirnos. Dice, convenía que aquel por cuyo causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionará por medio de las aflicciones el autor de la salvación de ellos. Entonces nosotros podemos ver que Jesús fue perfeccionado mediante el sufrimiento para convertir en el capitán de nuestras vidas, de nuestra salvación. Eh, Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario como sacrificio para que el padre, pudiera ten, eh, el padre pudiera tener los medios legales para salvarnos. O sea, la deuda que teníamos, Jesús ten, tendría que pagar. Pero para pagar esta deuda, Él tenía que hacerse semejante a nosotros, un ser humano. Y hacer esto, entonces, Él cumple los requisitos legales. Porque decía que el la paga del pecado es la muerte. Claro que sí, también eh, podemos encontrar en los, en los versículos que leyó el pastor que él fue perfeccionado también a través de la obediencia y es que pues Jesús era Dios, entonces él como Dios no había tenido nunca que obedecer, pero cuando vino a la tierra y se convirtió en 100% humano, él tuvo que aprender a obedecer para que su sacrificio fuera aceptable, su sufrimiento le permitió llegar a ser nuestro ejemplo y como Cristo, aquí 100% humano, eh, pudo derrotar todas las tentaciones y aprendió a obedecer a su Padre, eso nos deja un ejemplo de que nosotros igual, aún como seres pecadores, nosotros podemos ser fiel a, las, a los hechos o los mandatos que Dios nos da. Saben que esos sufrimientos que tuvo que enfrentar Jesús revelan que Jesús era también nuestro sumo sacerdote. Es decir, nuestro representante. Pero saben, ese representante que era misericordioso y fiel, no era que a través de ese perfeccionamiento llegó a ser misericordioso, sino porque ya lo era. Él manifestó esa, esa misericordia, esa bondad. Jesús hizo, eh, eh, se hizo crucificar o fue crucificado para que nosotros, pudiésemos ser salvos, para que esa misericordia pudiera llegar hasta nosotros. Eso, eso es de grande bendición para cada uno. Y es que creo que en nuestras vidas personalmente hoy en día podemos considerarlo porque a veces pasamos por pruebas que nosotros pensamos que son muy duras, pero es interesante saber, y lo dice, que no vamos a pasar por pruebas que sean más difíciles de lo que podemos soportar. Tú me habías comentado que habías leído un pasaje. ¿Puedes mencionárnoslos? Sí, eh, cuando hablaba del sufrimiento igual, en donde Jesús se fue perfeccionando, él dice que sufrió para ser nuestro ejemplo. Eh, y un día estaba leyendo en un libro de una escritora, la hermana Elena G. De White, eh, que es una de, escritora de nuestra iglesia, que ya mencionó que Satanás tentó a Jesús tres veces más de lo que nos tienta a nosotros. O sea, como que usó todas sus herramientas, todo lo que tenía la mano para que Jesús pecara. Sin embargo, a pesar de que era 100% humano, él estaba en conexión y completa comunicación con su Padre y pudo resistir esas tentaciones que fueron más fuertes. Entonces, si él pudo hacerlo siendo 100% humano, nosotros aquí también, si estamos en una comunicación directa con nuestro Padre, también podemos vencer estas tentaciones. Es por eso que es muy importante que veamos a Jesús como nuestro ejemplo. Así es Vicky y justamente quiero terminar esta sección con una frase que dice que la perfección de Jesús fue resultado de la obediencia que aprendió a través del sufrimiento y lo preparó para ser nuestro sumo sacerdote celestial. Y ahora vamos a hacerle una pregunta a nuestro experto y la pregunta es ¿qué es lo que califica a Jesús como nuestro hermano, redentor y modelo? Las calificaciones de Jesús son extraordinarias. Él es nuestro hermano, porque siendo divino, tomó plenamente la naturaleza humana, dice Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne. También Hebreos 2, 11 y 12 dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él participó también de carne y sangre, y fue tentado como nosotros. La otra calificación para ser el Redentor. Es porque es el hermano o el pariente cercano que rescata a su hermano pagando la deuda, expiando el pecado por medio de su muerte y librando, por lo mismo, de la muerte a sus hermanos. Es el Goel, el Redentor. Y es también nuestro modelo porque fue perfeccionado por aflicciones. Nadie piense que porque está pasando aflicciones en su vida cristiana. Es única su experiencia. Cristo ya pasó por allí. Fue humilde y estuvo siempre sujeto a su Padre. Obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Siempre hizo la voluntad de su Padre con todo su corazón y con todo su amor. Y aparte de eso, Él es el autor y el consumador de la fe, de nuestra fe en la salvación que Dios ha provisto para nosotros. Agradecemos al Pastor Sol por esta valiosa información y vamos a continuar con este segmento. Hemos estado estudiando que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana y además Él es un modelo, un modelo que nosotros podemos seguir en esta manera de vivir ante Dios. Y es que la vida cristiana es como una carrera, y así lo menciona la Biblia. Pastor, ¿quiere dar lectura a estos versículos? Hebreos 12, del 1 al 4. Claro que sí, Este pasaje es muy especial. Nos trae un mensaje que va muy a tono con lo que necesitamos saber y experimentar. Dice, por tanto, nosotros también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 Interrumpir un poco, Pastor, porque eh, me llama la atención que estos versículos nos muestran que Jesús mismo es el primero que realizó esta carrera. Es el primero y, y a correr esta carrera y Él quiere correr nuestra carrera. Y así tendremos éxito, porque es él quien, aper, eh, quien per, eh, aperfe, eh, perfeccionó el arte de vivir por la fe. El, el, versículo, el, el capítulo anterior, 11, nos presentan una lista de los, también son modelos, héroes de la fe, y esta lista termina con Jesús. Muchas veces nosotros leemos el capítulo 11 y de, no vamos al 12 pensamos que ahí termina. No, termina en el 12 donde dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, eh, el queda, cae por tierra toda la idea de, de humanista, de que yo puedo, tú puedes. No, yo no puedo lograr correr esta carrera sin Jesús. Entonces, lo que vemos aquí en el, eh, lo que el pastor acaba de leer para nosotros va de acuerdo a lo que dice la lección. La lección que Jesús es el único que nos ayuda, es el percursor en esta carrera. Él es el que da sentido nuestra carrera cristiana. Así es. Y justo me recuerda a un ejemplo que podemos ver en la Biblia del rey Acas. Um, se encuentra... Uh, Estaban en una invasión a Israel ante el reino, ante Siria, y al rey Acas le faltaba un poco de fe, porque Dios había prometido que, que los iba a librar, que iban a vencer, pero, y le dijo que pidiera una señal. Pero él no tuvo la suficiente fe para pedir una señal, y lo que hizo fue que mandó mensajeros a, Tiglath, a Pileser, y les dijo, yo soy tu siervo y tu hijo. Fue muy triste que Acas prefirió decir que era hijo de Tiglat Pileser, antes que decir que era hijo de Dios, no tuvo la suficiente confianza de seguir ese modelo de Jesús, ¿no? Y aún así, a veces, nosotros igual, viendo las cosas que Dios ha hecho en el pasado, a veces nos falta fe. Mm -hmm. Quizá, a veces, cuando estamos en alguna situación, lo que nosotros intentamos es, con nuestras fuerzas, nosotros intentar salir de esa situación, en vez de buscar primero a Dios, quien él nos dice, Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él nos pide que nosotros tengamos esa fe en él de traer nuestras cargas, traer nuestros problemas. Y la misma protección que le prometió a Cas en ese episodio que Fred nos comentó, eh, en donde Dios le dice, o sea, pídeme una señal y yo te la voy a dar para que sepas que te voy a librar. Pero Cas no pidió la señal, sino simplemente fue con el rey pagano. Pero aún así, a nosotros Dios nos, nos hace la misma promesa de protección. Y si nosotros tenemos fe, debemos estar seguros de que Él cumplirá las promesas. Así es, Vicky. Oh, yeah. Y justamente en Hebreos 2.13 uh, contiene unas palabras que uh, menciona a Jesús hablando de sus hermanos, que somos nosotros, que le dice al Padre, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y esto hace referencia a o lo podemos comparar con esa ley uh, en el sistema romano que era sobre la tutela, la tutela impuberum, que determinaba que cuando un padre moría, pues los hijos que quedaban huérfanos, generalmente se quedaba un tutor, que era el hermano mayor. Y asimismo, Dios es nuestro hermano mayor. Él nos ha adoptado y es nuestro tutor, nuestro guardián y nuestro protector. Y quiero hacerles una pregunta porque Reconociendo todo esto que hemos estudiado el día de hoy, que Jesús nos protege, sabemos que Él está ahí para nosotros, ¿qué acciones nosotros tomamos día con día para asegurarnos de que nuestra vida refleja esa confianza en Dios? Pastor. Bueno, a mí esta lección me hizo pensar en que no debo de conformarme como soy, como estoy. Eh, nosotros somos imperfectos y siendo que Jesús es nuestro modelo, debemos estar en una constante transformación. Por eso el conformismo que va, nos trunca, ¿no es cierto?, nuestro crecimiento, nuestro modelaje hacia eh, el modelo que es Cristo Jesús, nos, nos detiene. Por eso, como, como aprendizaje de esta lección, yo quiero eh, poner en práctica el ser eh, una persona que se pueda reflejar más la gloria de Dios. Yo me quedo con la parte de que Jesús va a cumplir sus promesas en nosotros. Y creo que algo que podríamos aplicar en nuestro diario, diario vivir es poner todos nuestros planes en sus manos y dejar que el obre. No, decirle, no son, mis, son mis planes, pero los pongo en tus manos y quiero que se haga hecha tu voluntad. Uh -huh. eh, yo me quedo con, con algo y me, me hizo pensar mucho esta, esta lección sobre el modelo. Porque no es que yo voy a replicar el modelo que es Jesús, sino que voy a aceptar y seguir este modelo. Y Él me va a transformar. Yo acepto a Jesús, que es el modelo, sigo este modelo y Él me transforma. Y por la fe, es importante, como decía Vic, la fe a veces es lo que nos falta. Así es, y quiero terminar leyéndoles una frase que está en el libro Deseado de Todas las Gentes que habla sobre la vida de Jesús, que decía que si tuviéramos que soportar pruebas más grandes que las que Cristo soportó, entonces Él no estaría capacitado para socorrernos, pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todas sus desventajas, así que no tenemos que sobrellevar nada que Él no haya soportado. Es una bonita promesa saber que Dios ha pasado por diferentes pruebas pasó por muchas pruebas y él nos va a ayudar a soportar cada una de esas pruebas que tengamos en nuestra vida. Así que gracias por acompañarnos en este repaso y gracias a también a todos por estar aquí con nosotros y repasar y los esperamos en los próximos episodios de la Escuela Sabática Universitaria.